Hola, hoy toca hablar de Romanticismo y esta es la clase complementaria o de repaso, como dice allí, sobre ese tema que es el primero del curso para sexto año. Así que bienvenidos. Yo voy a asumir que ustedes eh, van a estudiar para las pruebas el material de una carilla que está en el repartido único y también está este, puesto en, está en el blog y está puesto en la descripción del video, link... Así que, asumo que ustedes van a leer este material. Hago este video para simplemente que ustedes sepan qué es lo que yo quisiera que supieran sobre Romanticismo en base a esta lectura, ¿no? O sea, que ustedes no gasten tiempo ni energía en memorizar o intentar este, indagar en cosas que luego eh, no les van a servir para la prueba. Eh, por supuesto están invitados eh, para, para indagar si les interesa y bueno, y es, yo sugiero que lo hagan, pero eh, la idea es que ustedes puedan optimizar el uso de su tiempo y de su trabajo para, eh, en caso de que ustedes simplemente estén apostando a probar la materia, bueno, sepan qué es lo más relevante, qué es lo más importante así dedicar el tiempo de manera lo más racional posible para estudiar todo lo que tienen que estudiar, que no es poco. Bueno, entonces, eh, les hice un pequeño esquema en donde aparece el Romanticismo como título y luego eh, lo que hice fue colocar un esquema de inclusiones, en donde el círculo más grande es la modernidad, después la época contemporánea y adentro hay una R en rojo que es el Romanticismo, o sea que eh, en una... En, siguiendo las inclusiones, el Romanticismo está dentro de la época contemporánea y la época contemporánea dentro de la modernidad. Recuerden ustedes, velozmente se los digo, así el video no queda muy extenso, que eh, la historia de Occidente se divide en tres etapas, eh, se acepta esa división genérica en tres etapas, que son la Edad Antigua, la Edad, Moderna, la Edad Media y la Edad Moderna. O sea, desde, desde el pasado hacia el presente es la Edad Antigua, la Edad Media y la Edad Moderna. Bueno, la Edad Antigua eh, se fija aproximadamente del, del milenio cuarto, o sea, cuatro mil años antes de la Era Cristiana, hasta el siglo quinto de la Era Cristiana, o sea, hasta el año 470 y pico. Bueno, a partir de allí comienza la Edad Media, en el siglo quinto y recorre mil años hasta el siglo XV. Y luego está la Edad Moderna, que va... Del siglo XV, desde el Renacimiento hasta nuestros días. Algunas personas dicen que actualmente estamos en una posmodernidad y argumentan al respecto. Yo no voy a entrar en eso porque no, no compete al curso, verdaderamente. Pero ustedes pueden indagar en eso, ¿no? ¿En, qué, en el concepto de posmodernidad. La, la época contemporánea sería una, una sección que está dentro de la Edad Moderna. ¿no? de la modernidad de la edad moderna y modernidad edad moderna modernidad es la misma cosa ¿no? entonces adentro de la modernidad está la época contemporánea y la época contemporánea eh, consensualmente se toma el año de la revolución francesa 1789 para marcar desde cuándo iría o sea iría desde 1789 en adelante bueno eh, hay una serie de autores en el repartido que ustedes tienen que, deberían leer, pero están adaptados para que ustedes puedan leerlos sin dificultad. O sea, los conceptos de ellos no son conceptos demasiado profundos. Y yo creo que, que con un par de lecturas ustedes se les van a quedar, ¿no? Este Octavio Paz, Marshall Berman, Víctor Hugo. Yo les señalé con rojo la época, época de Víctor Hugo para que vean que él vivió... Eh, en la época del Romanticismo, a principios del siglo XIX y De hecho él fue el principal representante del Romanticismo francés Pero nosotros vamos a, a ver las opiniones de cada uno de ellos ¿no? Octavio Paz, yo tengo acá el repartido Habla de los términos más importantes son eh, la, que caracteriza la modernidad La pluralidad, lo confuso, la ruptura, la negación del pasado La autodestrucción, eh, la búsqueda de la sorpresa todos esos son conceptos de Octavio Paz. ¿Mm? Como ven, ya hay como una referencia al movimiento, a la fuerza, al cambio, ¿no? a la negación del pasado. Eh, después, en Marshall Berman, en 1989, en el libro Brindis por la modernidad, hablaba de Octavio Paz en Los hijos del limo, es el libro donde hace referencia a esos conceptos. Marshall Berman, en, en un ensayo del 89, de 1989, ven que son, son autores muy recientes, ¿no? eh, hacía referencia a... Eh, a un torbellino de cambios, no, dice concretamente que la modernidad arroja al ser humano un remolino, un torbellino de desintegración y renovación eh, Avances científicos, industrialización, crecimiento demográfico, urbanización, los nuevos medios de comunicación Y bueno, después habla de contradicción, de choque, de conflicto o sea, todo es dinámica, todo es cambio, coincidiendo con lo que decía Octavio Paz Pero además él agrega estos elementos históricos que corresponden a la primera revolución industrial ¿no? La revolución industrial como una época de cambio en la que los medios de producción se alteran Y se alteran los medios sociales, este, el modo, el modo de, de comunicarse socialmente, de vivir se alteran eh, los medios artísticos, se altera eh, la conciencia del ser humano y, y es como arrojado a un torbellino. ¿no? Él no sabe ni, ni cómo de qué, de qué agarrarse, ¿no? ni siquiera sabe qué es lo que le está pasando. Sabe que la realidad cambia, cambia pasos a pasos agigantados. La burguesía se hace fuerte, eh, el proletariado es explotado, eh, la burguesía empieza a reaccionar contra sí misma. Muchos de los románticos eh, se amparan en una reacción contra su propia clase y los románticos son burgueses. Entonces, bueno, ustedes tienen que manejar todos esos conceptos lo mejor que puedan, con los apuntes de clase, por supuesto, y yo todo esto lo, lo di en la clase, ¿no? Y Víctor Hugo es el, el, como les decía, el principal representante del Romanticismo francés, y nosotros eh, vemos que él, él habla de algo muy interesante del prefacio de Cromwell. El prefacio de Cromwell se toma como un como una especie de, de, de manifiesto del romanticismo, es un texto muy importante. Cromwell es una obra dramática, pero el prefacio ha pasado a la historia, ¿no? Por, porque es, es una, un texto teórico importante. ¿no? Y ahí Víctor Hugo dice que en el pensamiento moderno, aquí, en el pensamiento moderno, se mezclan lo sublime y lo grotesco. ¿no? Y, que, y, y, y que Shakespeare, el, las obras de Shakespeare, eh, sobre todo Macbeth, es, eh, es justamente esa, esa concreción. Shakespeare no es romántico, pero que eh, los románticos sienten admiración por eso, porque se mezcla lo sublime y lo grotesco. Lo sublime es una belleza pura, una belleza eh, absolutamente carente de, todo, de, de toda, toda mancha, de todo error, es la perfección ¿no? que uno puede asociar con algunas creencias religiosas. Lo sublime es lo perfecto. ¿Sí? Y, y por otro lado, lo grotesco sería lo contrario, sería lo grosero, lo caricaturesco, lo desmedido, ¿no? lo fuera de lugar Bueno, y dice que en el pensamiento moderno se mezclan esas dos cosas Y bueno, eh, los románticos perfectamente corresponden a esa manera de pensar Es por eso que las características del romanticismo son también las características de la modernidad O sea, no todas, pero sí en el siglo XIX, que es donde nos situamos con el romanticismo es donde esas características están bien marcadas, ¿no? En el siglo XIX. Entonces, estamos como en el punto más alto de la, de la modernidad. Acuérdense de que modernidad, modernismo, no son la misma cosa. Ustedes no hablen de modernismo, hablen de modernidad. ¿sí? Modernismo es, es, es otro, otro concepto. Bueno, aquí arriba les puse definición, eso es lo que ustedes tienen que saber: lo del movimiento artístico y cultural de principios del siglo XIX nacido en Inglaterra. Ustedes ordenan los elementos como quieren, pero básicamente es eso. No me digan que es un movimiento literario exclusivamente. Yo sé que en la parte de arriba del repartido dice que Demetrio Esteban Escalderón eh, señaló y está citado: movimiento literario que surge a finales del siglo XVIII en Inglaterra y Alemania y que en las primeras décadas del siglo XIX se extiende a otros países en, de Europa y América. Bueno, esa es la definición de Demetrio Esteban Escalerón, pero yo les explicaba que él se quedó con la, con la idea de que es un movimiento literario, pero en realidad no fue un movimiento puramente literario. El Romanticismo se manifestó en la pintura y se manifestó en la música clásica, o sea, no, no tenemos que pensar en, en eso. Y luego, si surgió primero en Alemania y en Inglaterra, bueno, nosotros decimos que es un movimiento Inglés, que tuvo los antecedentes en Alemania. Lo que pasa es que Esteban Escalerón unió las dos cosas, ¿no? Dijo en Alemania y en Inglaterra. Bueno, nosotros decimos eh, surge en Inglaterra y su antecedente está en Alemania. Y ahora vamos a ver eso, porque los antecedentes, el antecedente es el, el famoso Sturm und Drang. ¿Se acuerdan de esas palabras? El Sturm und Drang, ¿no? Que Yo sé que esto puede ser difícil de recordar, Sturm und Drang. Pero ustedes piensen que es, eh, aprender a escribir bien esto es para, eh, para esta prueba, por lo menos, y que ustedes tienen que hacerlo, porque después me ponen cualquier cosa en las, en las pruebas. Entonces, aprender a poner Sturm und Drang creo que es una cosa mínima si van a estudiar el antecedente Romanticismo. ¿El principal representante de Sturm und Drang? Goethe. se escribe Goethe. ¿ah? Y esto, esto ocurrió en Alemania en las últimas décadas, en, en, en el último cuarto del de siglo XVIII, o sea, del 1770. ¿no? La, el, la principal obra, la más conocida, no la principal porque también está Fausto, pero eh, la obra más popular, digamos, de Goethe es Los sufrimientos de Joven Werther del año 1774. Entonces, eso te da la pauta. Que perteneció perteneció en su juventud al Sturm und Drang. pues después fue evolucionando. Y esto es el nombre de una obra dramática, el Sturm und Drang, es el nombre de una obra dramática de un autor llamado Klinger. Y significa tormenta e ímpetu, tormenta e ímpetu, o tormenta e impulso, voluntad, movimiento. Entonces, ahí ya en ese título vos te das cuenta, tormenta e impulso, que la, que la cosa viene por el lado de las pasiones, ¿no? Del movimiento, del cambio, de la furia, de la emoción. Bueno, es en cuanto al antecedente. Los orígenes, bueno, nosotros vemos que los principales, este, los principales románticos ingleses, que, que es en Inglaterra donde florece el romanticismo, son Wordsworth Coleridge, Southey Blake, Shelley, Byron, Keats, esos nombres ustedes no los tienen que retener, pero convendría que ustedes supieran alguno de ellos, ¿no? de, los, de los artistas yo que sé, eh, que supieran que eh, Keats y cómo se escribe Shelley, ¿no? que buscaran un poquito de información podría ser bueno ¿eh? para que supieran, este, Byron, Wordsworth, lo que, ustedes, lo que ustedes pudieran hacer para recordar a alguno de esos autores de Inglaterra, ¿no? bien entonces, de ahí nosotros nos vamos a las a esas cuatro características muy, muy esquemáticas que resumen mucho el movimiento eh, romántico. Y esas características son tomadas de Demetrio Estebanes Calderón, que es este académico español que yo les he nombrado muchas veces porque yo lo tomo como una referencia, digamos, para, este, para dar romanticismo. Demetrio. Estebanes. Calderón. Cuando ustedes vayan a hablarme, si, si me hablan de las cuatro características de Demetrio Estebanes Calderón, del romanticismo que nos da ese autor, no me digan Demetrio dijo, según Demetrio hay cuatro características. No, Demetrio es el nombre de pila. Ustedes tienen que decirme o oh, Demetrio Estebanes Calderón o Estebanes Calderón. Estos dos son apellidos. Estebanes es apellido y Calderón también. Y están los dos. No es ni Demetrio, ni Estebanes, ni Calderón, ni Demetrio Estebanes, ni Demetrio Calderón. No, es o Estebanes Calderón o Demetrio Estebanes Calderón. ¿Sí? Por favor. Bueno, entonces vamos a esas cuatro características. Son como una, una síntesis de lo que sería lo principal del pensamiento romántico. Falta una, la, la que para mí es la más importante, pero se desprende fácilmente de las otras cuatro, ¿no? Entonces ahora lo voy a mencionar. Bueno, eh, la primera de la que hace referencia a Esteban Escalderón es el rupturismo. ¿Rupturismo por qué? Porque en esa búsqueda de la libertad de los artistas, que, que hacían los artistas románticos a principios del siglo XIX, lo que buscaban era escapar de la normativa que imponía Francia, especialmente la Academia Francesa, para la creación artística, especialmente para la composición poética. Entonces, entonces, para lograr esa libertad que buscaban, tenían que romper con las reglas. Y en ese romper con las reglas también había una revalorización de los elementos eh, populares de cada, uno, de cada país en, en los que ellos creaban. La, los alemanes eh, como que volvían a valorar el folclore de Alemania, los ingleses con Inglaterra, entonces en vez de hacer algo que fuera eh, con la influencia francesa del neoclasicismo, que era lo que dominaba. El neoclasicismo es eh, la creencia en la superioridad de los valores grecolatinos, estéticos, ¿no? la perfección, eh, las normas para crear la belleza imitando a la naturaleza. Todo eso era el neoclasicismo. Neo significa nuevo, y clasicismo, o sea, el nuevo clasicismo. Y el clasicismo se refería a Grecia y Roma, los modelos de Grecia y Roma, por eso es el neoclasicismo, los, los modelos, otra vez volver a los modelos de la antigüedad de Grecia y Roma. Entonces los románticos dijeron, no, vamos a romper con eso, vamos a ser rupturistas, y rompen con eso y no respetan las reglas buscando la libertad, ¿no? Y crean otro, crean un nuevo modo de, de hacer las cosas que está basado más en su... En su en su yo, en su personalidad, por eso exaltan el yo, exaltan su personalidad, sus sentimientos su subjetividad, su manera de ver el mundo. Entonces están muy relacionadas estas características, ¿por qué? Porque ahora no, el arte no va a ser unas reglas generales, sino las reglas de la propia creación personal... Y del genio personal, ¿no? Los románticos son los grandes creyentes en el genio, en una fuerza irracional que te lleva... Es un talento natural que te lleva a crear, que no la tienen las demás personas. Y bueno, eh, el yo de romántico, el ego, eh, está cargado de eso, ¿no? De esa fuerza sobrenatural que simplemente es inexplicable, ¿no? Es una fuerza sobrenatural, bueno. Es irracional, está dentro del pensamiento romántico. Elevacionismo. Bueno, a través de ciertas estrategias, algunas muy cuestionables, los románticos intentan evadirse de una realidad que les resulta apabullante, les resulta desagradable, ¿no? Les resulta demasiado materialista, demasiado vulgar. Eh, y es ese contexto de la revolución industrial, por supuesto, ¿no? Entonces, buscan escapar, sobre todo de la ciudad, que se convierte en un símbolo de la revolución industrial y del desarrollo comercial? Entonces, tienen que escaparse. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a veces viajando a, a lugares exóticos como África, la India, eh, China ¿m? y a veces también lo hacen por medios este, que son, son muy cuestionables, ¿no? imaginariamente sería, sería escaparse, como, eh, como fantasear con la, con la antigüedad, fantasear con la Edad Media, ¿no? Eh, como consumir alcohol, consumir opio, tener una vida absolutamente desarreglada, como en el caso de Baudelaire, o inclusive, eh, muchos de ellos optaron por quitarse la vida, ¿no? Entonces eh, en ese sentido, vemos también que hay una necesidad de escapar, de escapar de algo que los está abrumando. ¿Por qué? Porque son seres demasiado sensibles, ¿no? Son personas que no pueden vivir en determinado contexto, entonces están continuamente en conflicto. Pero no solo ellos hacia la sociedad, sino también la sociedad hacia ellos, sino este, recordar este, el, el albatros, ¿no? El albatros es claramente un, un ejemplo posible de, para ver cómo ellos sentían que nos trataban también no la sociedad, porque eso es un peso muerto para la sociedad burguesa, ¿no? Un tipo, un romántico, que puede aportar económicamente? El tipo está llorisqueando por los rincones, así lo ve la sociedad burguesa, el burgués quiere producir, ¿no? y el romántico es un parásito, básicamente. Bueno, y en última instancia tenemos esta fantasía del héroe, un héroe peculiar, el héroe romántico. En realidad, el héroe romántico es el rebelde, ¿no? Es el Satanás, el Lucifer, Luzbel, que, que, que pelea contra Dios y que, y que se la revela, ¿no? Porque ahí está la característica que yo decía que es la más importante y que en definitiva es la que está detrás de todo, ¿no? La rebeldía. La rebeldía es realmente la característica principal del romanticismo, estaba aquí, estaba aquí, estaba aquí, está en todos lados. Entonces, la rebeldía es esa, esa, esa fuerza que lleva a no acatar las reglas, no acatar ningún tipo de, de norma y, y a imponer el yo y buscar la libertad constantemente, ¿verdad? Eh, y ayer se hablaba de Satanás, eh, bueno... Esta idea de ser castigado, de ser castigado eh, por nada más ni nada menos que por Dios De haberle haber enfrentado a Dios, que es, que es como una representación en su fantasía De haber enfrentado a las reglas, a la Academia Francesa, ¿no? Entonces, para ellos es, es algo muy, muy hermoso eh, Entonces, además es, es, es un ángel, es el ángel más hermoso Pero además es, es símbolo del mal Entonces eso lo seduce es esa, esa idea de, de, del ángel caído, con la belleza y, y, y la maldad, también se mezcla con el mito de Prometeo, aquel, aquel Dios que había traído eh, de la antigua Grecia, que había traído a los mortales el fuego y que había sido castigado por Zeus, ¿no? También ellos se sienten como Prometeo, tratando de traerles a los, los pobres seres humanos, traernos este, un poco de belleza, porque nosotros no podemos llegar a esa. A esa a ese mundo que, como decía Baudelaire, está lleno de correspondencias, ¿no? Pueden poner como ejemplo el poema Correspondencias, por supuesto. Bueno, si voy muy rápido, ustedes solo pausan el video y ya está, no se quejen. Bueno, entonces, eh, tenemos también este, este gusto por el héroe romántico, por el, por el héroe trágico, aquel que sabe que va a morir, que va derecho a una, a una revelación horrible como Edipo, o que sabe que va a morir porque pelea con como Héctor en la Ilíada, o el propio Macbeth, ¿no? que se le van cerrando todos los caminos hasta que lo matan. Entonces, eh, yo creo que ahí ustedes tienen muchísimo para hablar, tienen muchísimo para investigar. Ustedes acuérdense de que tienen que apropiarse de estas cosas, tienen que ir a investigar. Bueno, ¿quién, quién, los, a ver, voy a escuchar un poco de música del Romanticismo. Bueno, me pongo una sonata de Beethoven. Eh, vamos a poner algo de Liszt. Algo, eh, voy a poner algo de Schumann. Ay, no sé cómo se escribe. Anda al repartido, fíjate ahí, y que escribilo como está ahí. no Lo pones en YouTube y podés escuchar. Ay, yo quiero ver algo, un cuadro de la Croix. Bueno, ahí lo tenés escrito. Pone de la Croix, pone imágenes y todo, aparece un montón de cuadros. Hacelo, movete, Hacelo vos por tu educación. Yo no soy responsable por tu educación. Y el sistema educativo tampoco. El responsable por tu educación sos vos. Vos sos el responsable, está en tus manos La educación está en tus manos y vos tenés que hacerlo Y es algo es por vos que lo haces, Por nadie más ¿sí? Entonces, al final Aparecen, aparecen unos, unos cuadraditos en donde, Unos rectángulos en donde aparece un, un esbozo biográfico de Baudelaire Yo jamás pregunto eh, biografía Pero sería bueno que lo tuvieran leído Que supieran cuál fue el conflicto con su, con su padrastro que perdió al padre el problema constante con la madre no que el, que el padrastro Aupic, eh, era quien este representaba la eh, Aupic, Aupic, se representaba a un militar que representaba la, la autoridad y entonces eso tras lo volvía loco y era la autoridad militar que, y, y él quería hacerlo entrar en, en la carrera militar y nunca pudo bueno todo eso ustedes tienen que tenerlo presente por último, hay una, un rectángulo con algo de las flores de mal, fecha de composición, 1857. Es, una, es un compilado de muchos poemas de muchos, de muchos años. Eh, es bueno que sepan que fue llevado a juicio, que Baudelaire perdió ese juicio eh, por inmoralidad. Todos todo es, esos datos es bueno que lo sepan, pero también que sepan que eso no forma parte de la prueba porque más que nada lo considero contenido anecdótico. Bueno... Esto ha sido todo para romanticismo. Espero que no se hayan apabullado. Espero que ustedes estudien. Es por su bien. Y nos vemos en la próxima.